Eh, eh, ponderado, bien ponderado. Buena tarde. Sí, Juan, buena. Buena, un placer, hermano. No, oye, no, Omar, eh, ¿por qué Luis no, no propuso esa idea que está dando ahora? dos días antes de las elecciones? No, no, ellos hablaron de eso siempre, de que, eh... Siempre hablaron hasta el propio Danilo Medina y el Penco de que había que hacer una reforma. Ellos siempre hablaron. Él lo habló mucho antes de las elecciones. No, no, eso porque tampoco podemos ser mezquinos. Todo aquí el mundo está de acuerdo que debe de hacerse una reforma. ¿Por qué? Debe de hacerse una reforma. Porque ciertamente la presión tributaria de República Dominicana es bajita. Es bajita en relación la media en América Latina. Es de un 21%. Ahora, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que los impuestos aquí tienen dos vertientes. Primero, lo de abajo son los que pagan, pagamos impuestos. Y además que los impuestos no tienen un buen gasto. No se gastan como se tienen que gastar. No Ese mismo hecho, no se invierten en servicios. Entonces los ciudadanos que pagamos impuestos, no, pagamos. tenemos que entonces... Pagar clínica. pagar clínica. Comprar botellones de agua. Sí, sí, sí. Porque el, acueducto, el agua de los acueductos no sirve. No, sí. Tenemos que pagar colegios. Colegio porque la escuela pública es muy deficiente. Pero hay que pagar clínica privada. Porque en esos países, los presidentes. ¿Dónde tú crees que van los presidentes? No, sí. A los hospitales. van los presidentes. Porque los hospitales te resuelven y te dan respuesta. vea un hospital aquí. vea un hospital aquí. Pero los negocios. Como Eufemio Vaga, tienen que pagar guachimanes. Porque eh, eh, la institución que tiene que garantizarnos seguridad, que la policía no, no nos ofrece esa seguridad. Entonces los ciudadanos con negocio tienen que pagar. Entonces esos son impuestos. Esos son gastos. son. No, son impuestos. Son impuestos. Entonces. Ahí es que hay que establecer, pero los impuestos son indispensables. Y andamos en una carretera mala que pagamos porque no andamos en carretera mala, tribo, en calle país, mala. Vehículo más pronto. Pero este. Si a mí me bici, los servicios, yo impuestos preferidos. No, en esos países la gente paga los impuestos. Incluso, oye, te voy a decir lo siguiente: se lo cuenta, ¿no? en esos países, la presión tributaria sobrepasa el 30%. ¿Qué es la presión tributaria para que la gente en términos llanos tenga una idea ah, peso hay 30 dónde le exactamente exactamente y entonces eso eh, en relación lo que se paga de impuestos en relación al producto interno bruto esa es la presión tributaria aquí hay un 14% entonces ya se ha establecido los técnicos, los especialistas igual que los organismos internacionales que con ese 14% que se paga de impuestos aquí donde hay un gasto, entonces, que es de un 16% respecto al, al Producto interno Bruto. O sea, el gobierno gasta dos puntos y pico más que lo que le entran. Hay un déficit. ¿Cómo han cubierto ese déficit? En deuda. En deuda. Por eso debemos tanto. Señores, aquí en los últimos, en el periodo de Danilo Medina, se cogió más dinero prestado que lo que se había cogido... En la creación de la República en más de 160 años. Es una cosa increíble. Y Luis Abinader, en cierto modo, pues, ha tenido que seguir cogiendo prestado. Aquí hasta para hacer una letrina que hace un préstamo. Que en eso. Mira, les va a hablar uno, uno que fue un crítico contundente de Joaquín Balaguer. Pero tengo que admitir que Balaguer. La mayor es obra que hizo en este país, la hizo con recursos propios, sin tener que... Esa presa de Tavera y todas esas presas, y todos esos grandes hospitales y grandes avenidas, oye, le está hablando un crítico de Balaguer, un crítico de Balaguer, Balaguer la hizo con recursos propios, lo tuvo que coger, prestado entonces, ahí es que está el asunto, ahí es que está el asunto. Bueno, señores, miren, entonces, este... Eh... Debo decirle que el general Adam Cáceres Recusaron La jueza que conocía el caso La recusaron Ahora la corte de apelación Del Distrito Nacional Mira Ángel aquí Ahora Ángel no va a visitar No, ya da tipo Dominica Yo de aquellos tiempos Lleno de cadena, de guillo Cuidado Ángel Lleno de cadena y de guillo bueno, señor, entonces la corte de apelación va a conocer la recusación de esa jueza del caso de la pastora, que el pastor es el.